En esta ocasión quiero presentarles y hablarles de un libro del que soy autor que llevo por título Innovación, Innovadores y Empresa Innovadora Un tema de máxima actualidad, libro editado por Díaz de Santos y que he tenido el honor de que haya sido seleccionado como nominado a Mejor Libro del Año 2012 por la organización Now Square en el libro que trataré de representarles en cuatro apartados en la primera de ellas me refiero a lo que sería el objeto de la innovación por qué innovar y la innovación como motor del cambio la innovación en este capítulo la asocio a la productividad, de forma que la mejora de la productividad es la que lleva a las organizaciones a la mejora de su propia competitividad. Para ello hago uso de estudios de la bibliografía y estudios de campo que correlacionan lo que es el esfuerzo innovador con la ganancia en productividad, de modo que nos podamos responder a la pregunta de por qué innovar, para qué innovar. En definitiva, innovar para mejorar la productividad y que ello nos lleve a ser más competitivos. En la segunda parte del libro ya me refiero al sujeto innovador, a lo que es quién innova y cómo innova, es decir, al innovador. Y en esta parte me centro en un aspecto importante, cuál es la diferenciación entre el innovador y el emprendedor, Dos figuras que en más de una ocasión se confunden y que es necesario separar y ver qué características tiene que reunir uno, el innovador, u otro, el emprendedor. Y hago un repaso de las características que debe reunir la persona innovadora, de forma que nos podamos también, a su vez, responder a la pregunta si es posible la innovación sin innovadores... Si una empresa sin innovadores puede llegar a ser innovadora, preguntas de este estilo, es decir, ¿cuál es la función y el porqué del sujeto innovador, de la persona innovadora? En la tercera parte, siguiendo esta secuencia de innovación innovadores y empresa innovadora, ya entro en lo que es la propia empresa innovadora, de forma que, Veamos qué características tiene que tener una empresa que quiera ser innovadora. Para ello, en el libro se hace mención a una serie de empresas innovadoras, cogiendo colecciones de la bibliografía de empresas de todo tipo, de todos los sectores, de todos los tamaños, que han tenido una, diríamos, dilatada historia de innovación y que han conseguido resultados de mejora de su competitividad gracias a la innovación. Por último, y en la cuarta parte, y como consecuencia lógica de estas tres primeras, propongo un modelo de innovación de forma que se haga realidad el hecho innovador mediante personas innovadoras dentro de lo que es la propia empresa innovadora. Para ello, y basándome en los modelos precedentes propuestos en, por el CIDEM, la propia norma UNE 166.000, el modelo Temagid de, de Cotec y el modelo de referencia de innovación del Club Excelencia e Innovación, conjuntamente con Cotec, desarrolló un modelo de innovación muy adaptado a lo que son las pymes, que son el 95% de las empresas españolas, de forma que suponga una guía metodológica de cómo los innovadores pueden realizar innovaciones dentro de estas empresas pymes, de manera que pueda ser prácticamente como una guía para el desarrollo de sus trabajos. Esta es, en resumen, eh, mi obra Innovación, Innovadores y Empresa Innovadora de la editorial Díaz de Santos. Muchas gracias.